Detergentes desincrustantes baños, en hiperlimpieza disponemos de una amplia sección de desincrustantes para baños, estos productos se pueden utilizar para grifos, bañeras, duchas, baldosas... Nuestro producto de cal, de uso profesional, para el mantenimiento y limpieza que gracias a su fórmula no corroe las superficies metálicas. Desincrustante Ruby Eco, es un antical natural y elaborado con materias primas de origen vegetal y totalmente biodegradable. Limpiador higienizante, producto formulado para eliminar los restos de cal y sarro, las marcas de jabón limpiando e higienizando las superficies del cuarto de baño. Contamos con el limpiador en cápsulas. Ahorras espacio y tiempo, ya que no tienes que transportar garrafas, y respeta el medio ambiente. Desincrustante higienizante viscoso, limpia, desincrusta eficazmente los sanitarios dejando un aroma agradable. Agua fuerte, elimina los restos de cemento de ladrillos, fachadas, piscinas y azulejos cáustica como desatascador de vc lavabos y bañeras entre otros usos desinfección de baños vc elimina los restos calcáreos de hierro y todo tipo de residuos orgánicos también disponemos de productos específicos para la desinfectación y eliminación de la cal de las tazas y cisternas del vc anticalcáreos y desatascadores espero que les haya gustado y para cualquier duda estamos a su disposición